Los padres no pueden a sus hijos, aunque los vean ya mayores, dejarles que hagan lo que ellos crean conveniente, puesto que todavía necesitan límites. Y son los padres los encargados de ponerles esos límites, de vigilar si realmente cumplen o no cumplen con la tarea, de... de, de realizar tarea de inspección, ellos tienen que, ellos no tienen por qué hacer los ejercicios con ellos ni tienen por qué estudiar con ellos, pero sí tienen que velar o, i, o inspeccionar que, que cumplan eso, que, eh, pues ese horario que tienen establecido, consensuarlo con ellos, pues mira, eh, vamos, tienes que estudiar dos horas, de acuerdo que luego tienes que ir al fútbol también y a clases de inglés, pero a ver qué dos horas son las que en cada momento, en cada día de la semana vienen mejor, pero siempre eh, establecer un horario y facilitarles que ese horario lo puedan cumplir.